¡Hey! ¡Bienvenidos a ClassyMes! Yo soy Classy, quiero agradecerle a todos ustedes, los que me han regalado el mejor regalo de cumpleaños. Ya que la semana pasada fue mi cumpleaños... 36. Y ClassyMes acaba de conseguir sus primeros mil suscriptores. ¡Sí! ¡Mil, mil gracias! Sí, mil gracias. A todo el que ha hecho clic Y si tú no lo has hecho, suscríbete ahora. Estoy subiendo videos casi todos los días. Por aquí, por Clásimes, por Facebook, por Instagram. Así que pásate por nuestras redes sociales y únete a la familia Messi. Y de inmediato vámonos con el contenido de este video. Quédate. Bueno, y el motivo de este video, aparte de dar las gracias, es mostrarles el cabello, cómo va luego de exactamente hoy, 14 días de que me pinté el pelo de azul. Hice un video pintándolo de azul, como podrán ver. Al final de este video les dejo el link para que lo vean. Y les muestro ahora unas imágenes de ese día, de cómo quedó ese día para que puedan comparar. Y de hecho me gusta Se ha salido casi todo Pero me gusta porque me ha quedado un poco verde No azul Y es un verde como gris El gris es un color que se está usando Muchísimo ahora Y este verde Ya un poco grisoso Me, me parece muy original Muy chulo, muy bonita La tercera cosa que vamos a hacer en este video Y también así de rapidito Como las otras dos Es probar estos labiales de Nick, se llama Wick Libby, o la Wicked Libby Tengo el azul y el verde A ver, este es el verde Número 09 Este es el azul Es el número 12 Y vamos a probarlos Primeramente quitarme el labial que ya tengo Y aquí vamos con el verde una cosa que tengo que decir, porque ya lo probé ayer cuando llegaron, es que no es muy estable. A veces poniéndotelo vuelve y se, se entra. La calidad del de empaque no es la gran cosa. La fórmula es tan cremosa que se embarra un poquito aplicándolo. Súper, súper, súper cremosa. ¿Qué les parece? Déjenme su comentario y díganme si ustedes saldrían a la calle con este color. Yo creo que... Sí, depende para dónde voy, claro. Vámonos con el azul. Ven cómo se hunde. Lo estoy usando y se va hundiendo solo, es un poco incómodo de usar. La fórmula es súper cremosa, super súper cremosa. Se siente muy hidratante en los labios. Este me gustó aún más. Me encanta este color. Y definitivamente saldré a la calle con él. Y ustedes, me dejan su comentario aquí abajo y me dicen si saldrían a la calle con este color. Por alguna razón me siento más cómoda con este. Siento que es menos... Uh, no sé, menos... menos atemorizante. Menos artificial. No, es bastante artificial, pero me gusta. Como ven, este color no mancha. Ninguno de los dos colores me mancharon los labios. De hecho, mis labios están como más rojitos de lo normal. Creo que es de tanto pasarme la pellita limpiadora. No hay nada azul ni nada verde en mis labios, así que no manchan. Y en caso de que quieras saber qué productos usé para este look, los voy a dejar todos en la casilla de información del video, pero de todas maneras te los muestro ahora también. Y es en mi párpado móvil utilicé el color Daia, de esta paleta Máscara de Palette de Lluvia's Place un poquito más arriba utilicé el color Lure de la paleta Prism de Anastasia Beverly Hills debajo utilicé el color Throne de la misma paleta así como también el pigmento Clover de Obsessive, Obsessive Compulsive cosmetic como máscara usé mi MAC ¿Dónde está? Como máscara usé mi Mac Hot and Naudy Lash en el color marrón. En los labios me puse la misma sombra de ojos LURE que usé aquí arriba. La base que usé hoy fue Jouer High Cover Screen Foundation en el color Not Mac que me quedaba un poquito clara, pero como ya se... Dos meses que regresé de vacaciones, ya no estoy tan bronceada y ya lo puedo usar solo sola, sin mezclarla con Caramel, que ahora me queda horriblemente oscuro de nuevo. <risa> me fijé el maquillaje con MAC Fix Plus. ¿Qué más? El polvo. El polvo que usé hoy fue MAC Studio Fix en el color NW30. Lo estoy probando, no lo había usado. Creo que creo que nunca lo había usado. Y qué más. Y las cejas. Como siempre, porque estoy obsesionada con este producto. Este kit de cejas. Uh, de ELF. Y creo que eso fue todo. Y como ya saben, mi pelo en el color 60 azul claro de Iro Iro o Iro Iro. Que bueno, les dejo el link de cuando me pinté el pelo ese día, hace 14 días. Se los voy a dejar ahora en unos 10 segunditos. Ok, y como siempre, espero que les haya encantado este video. Y si es así, regálame un like y no olvides suscribirte a mes Te veo pronto en un próximo video.